¿Qué onda wey? ¿Cómo están amigos? Che, vamos a hacer un video hoy distinto, ¿no? Que tiene que ver con este... con este justamente video vaya la redundancia que sacó WarGaming Latinoamérica vamos a estar escuchándolo y vamos a estar reaccionando un poquito, es muy cortito, creo que dura o sea, un minuto y medio un minuto, algo así, o sea, es muy muy cortito, pero, ¿cuál es el tema acá? la cuestión que todo el mundo está hablando de este video bro, todo el mundo está hablando de este video y qué es lo que puede llegar a venirse de manera oficial, lo único que les voy a decir Es que... Después se los digo, al final Al final se los digo Vamos a analizar el video, vamos a reaccionar a ver qué onda eh... Porque me dijeron, Che, Nando, ¿Qué puedes decir del video? Bueno, vamos a verlo primero, y después les digo lo que sé. Vamos Si no lo detenemos, entonces ¿Quién lo hará? El último de su tipo Será una pena ¿A dónde fue? Ya saben lo que es esto, ¿no? No hace falta que se los diga. O si sí hace falta que se los diga. Bueno, no hace falta que se los diga. La Waffler. La Waffler. ¿Qué es? ¡Ay! Soon, próximamente. Bueno, ven que es muy cortito, no sé cuánto duró. Nada, 35 segundos, menos de lo que yo esperaba. ¿Hace algo más? No, no, termina ahí. Zoom. Bueno, chicos, a ver. Eh, realmente es muy, muy, muy cortito el video. Eh, déjenme decirles que, antes que nada, suscríbanse al canal. Dejen like en este video, claro que sí. Dejen like en todos los videos. Suscríbanse, entre en la lista de reproducción de World of Tanks. Tengo un montón de material y contenido de lo que tiene que ver con World of Tanks. Así que, qué más ni qué menos. Que dejarme su like. <risa> Salud, perdón. <risa> perdón. Esto no tengo frío, me siento mal. Pero bueno, no importa. Acá estamos, acá estamos haciendo video. Escúchame. Entonces, ¿vos querés saber qué significa este video? Eh, bueno. Vamos a ponerlo de vuelta. Quiero verlo de si no vuelta. Lo detenemos, entonces, ¿quién lo hará? El es que es la guaflera. Es la guaflera vos será una pena. Bota. ¿A dónde fue? ¿Qué es? Nada, nah, que está está para mí está clarísimo, bro. Está clarísimo. Más claro échale agua. Bueno, a ver. Voy a dar información, bien, información de parte de la empresa, que es la siguiente. Dos puntos, ninguna, ¿ok? No nos dijeron nada. <risa> Les pregunté, Wargaming, ¿qué nos pueden decir? No sé qué, nada, no se puede decir nada, no se sabe nada, nadie sabe nada. Este video cayó del cielo así como si fuera un meteorito y no nos dijeron absolutamente nada, ¿ok? Con respecto a eso... Queda clarísimo que Wargaming no hay eh, información oficial. Ahora, ahora, ahora. Tranquilos. Tranquilos ¿por qué? les voy a decir lo siguiente. Hay muchos rumores. Hay muchos rumores que puede, puede o podría, en un potencial caso, de que la Guaflera vuelva al World of Tanks. Bien, es una posibilidad. ¿Es real? No. Es una posibilidad, ¿ok? Puedo decir, eh, Nando dijo que. No, no, no, palabra. Nando dijo que es una posibilidad. Que vuelva el agua a flera. Por lo menos en un evento. Es que lo puso el video, boludo. O sea, yo no tengo que decir nada. Chabón, fíjate el video. Mirá y ahí está. O sea, brother. Es... es que a ver. Pero si está aquí. No me jodas. Listo. F, boludo. No me joke me. O sea, esto es lo que es. Así que bueno, amigos. Lo mínimo que podemos hacer es esperar que vuelva. Si no... Eh, me muero La verdad que sería un golazo tenerla Porque hay un montón de gente que no hemos jugado Sé que en el servidor asiático la están jugando Porque creo que en Asia o en China no la pueden sacar Porque, no sé, leyes internas de cada país Que no la pueden sacar Pero eh, poder tenerla acá en el servidor nuestro Y poder utilizarla, ya sea en NA o SA Sudamérica, en Latin, lo que sea <coughs> Es el Sin distinto, sería un golazo. Así que esperemos y le rogamos a la gente de Warhammer que poder, aunque sea, poder utilizarla en, en un modo. Sería un golazo. La verdad que estaría muy, muy bueno y muy, muy divertido. Así que nada, chicos, eso. Quería analizar con ustedes el video. La verdad es que ojalá que vuelva la, la guaflera a hacer un golazo. Información oficial, repito, no hay nada, no nos dijeron nada. Está todo muy herméticamente cerrado y me parece bien porque si dicen algo después se acaba como la super emoción y todo lo que hay eh, detrás de un video como este. Así que bueno amigos, déjenme en los comentarios por favor, quiero saber si tienen alguna información ustedes, si saben algo, si leyeron algo, si les dieron algo, si, si si alguno le pasó alguna información de algún servidor raro que está en algún lugar del mundo o no sé, o algún ovni tiene información desde el más allá. Pero déjenmelo en los comentarios Así yo les respondo siempre todos los mensajes Déjenme un gran like en, ese, en este videito Y por supuesto, suscríbanse a este canal Claro que sí que tenemos un 30% de gente Que aún no está suscrita al canal cómo puede ser, brother Pero sí les doy de todo, sorteo eh, Regalo tanques, de, doy esto, doy lo otro Saco la cuenta, sheriff Hacemos de todo, brothers Así que bueno amigos, nada, sin más Me retiro, les mando un beso gigante Cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau, Maluma baby